Escúchenos en su smartphone. Descarguen nuestra app en Google Play. Radio Luz y Estudios. Radio Maratón. Luz y Esperanza para la Evangelización. Domingo 5 de diciembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la concha acústica de Jalapa. Sigamos haciendo posible que Radio Luz y Esperanza 90.7 FM nos ilumine con la luz del Evangelio. Radio Maratón, Luz y Esperanza para la Evangelización. Le esperamos con su generoso aporte económico, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la Concha Acústica del Parque Central de Jalapa. Primera Asamblea Eclesiástica de América Latina y el Caribe, del 21 al 28 de noviembre de 2021, bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe, en la Ciudad de México. La misión no solamente es para unos pocos, porque todo bautizado es un misionero. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos, laicos, hombres y mujeres, religiosas, religiosos, diáconos, sacerdotes, obispos y cardenales. Hemos sido llamados desde la quinta conferencia general de Aparecida a ser discípulos misioneros. Alentados por el Papa Francisco para ser una iglesia en salida, para encontrar la vida plena en nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pueblos necesitan el consuelo del Señor. ¿Quién, ¿Quién se los dará? Con ganas, con entusiasmo, pensando en tu gente, pensando en quien te quiere. Con tu meta en mente, sin miedo al éxito. Pide hoy mismo tu crédito, amigo de Ban Rural, sin cobros escondidos ni penalizaciones, y empieza a construir el sueño de toda una vida. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Navegar por internet es como navegar en la gran ciudad. Es fácil perderse, así que si vas a empezar a navegar por la red, hazlo en compañía de un adulto. Internet es un don de Dios, pero también es una gran responsabilidad. Papa Francisco. Son las 16 horas y 35 minutos. Recordar es volver a vivir en 90.7 FM. Este recorrido musical... Es volver a vivir tus ojos ya no me miran Desde Jalapa para todo el suroriente del país, TGLH en 90.7 FM, Radio Luz y Esperanza, anunciando la buena nueva, promoviendo un mundo mejor.